Es un tema obligado el que tenemos que tocar. Los globos. El último que fue en Canadá y que dijo la administración del demócrata en el norte que no podrían descartar que fuera de procedencia extraterrestre pero que no tienen mayor información ni tampoco han presentado imágenes del de presunto objeto volador no identificado que se suma a la larga lista que están presentando de objetos que han volado cerca de territorio norteamericano o de lugares con intereses occidentales, incluyendo el de China. Pero preste mucha atención porque en un video anterior nosotros dijimos que esto podía obedecer a un show mediático para desviar la atención de lo que publicó el Pulitzer. Estamos hablando del de periodista occidental Seymour Hersh que publicó información muy confidencial, información que compromete a políticos del norte y a aliados en Europa que podrían estar detrás de los sabotajes a la infraestructura rusa estamos hablando al Nord Stream 1 y que podrían estar sumergidos en esta misión de acabar con este gasoducto perteneciente de Rusia resulta que en los últimos días pues la moda es ver globos derribar globos Edward Snowden, ustedes conocen que es un ex empleado de la CIA y que destapó una serie de actos de espionaje por parte de la entidad y se refirió en las últimas horas a este tema, el ex empleado de la CIA que señaló que quisiera que fueran alienígenas los que están detrás de los objetos voladores, pero ha desmentido esta información que ha dado a conocer en las últimas horas estamos hablando que snowden se refirió a este tema y dijo que quisiera que fueran alienígenas detrás de los objetos voladores pero ha desmentido esta información y me voy a remitir a lo que Escribió en su cuenta de Twitter, pero no son extraterrestres, es solo el viejo pánico artificial, una llamativa molestia que asegura que los reporteros sobre la seguridad nacional sean asignados a investigar tonterías de globos en lugar de presupuestos o ataques al estilo del Nord Stream, escribió en su cuenta Snowden en las últimas horas, como lo decimos. y lo que estamos remitidos a darles a conocer es la opinión de Edward Snowden, que también está en línea con otros analistas que hablan que esto es un show mediático para desviar la atención de lo que el miércoles expuso el reportero Seymour Harris, que reveló un artículo que fue titulado... Con Estados Unidos eliminó el oleoducto Nord Stream y que fue publicado en un blog personal del comunicador que hace señalamientos que fueron buzos de la marina estadounidense quienes colocaron los explosivos bajo esta ruta del gas a Europa en junio del 2022. Según una fuente familiarizada con el asunto, la operación se llevó a cabo bajo la cobertura de los ejercicios Baltic Stop 22 de la OTAN. Tres meses más tarde, los dispositivos fueron activados de forma remota para destruir eh, para parte de lo que era el tramo de los gasoductos y como ustedes saben la Casa Blanca rechazó toda acusación que pudiera tener o que los relacionara con las explosiones a pesar de que Joe Biden había dicho que veía los gasoductos como un medio que permitiría a Putin usar el gas natural como sus ambiciones públicas y territoriales. Incluso Adriana Watson, una portavoz de la Casa Blanca, calificó tales suposiciones como una ficción completamente falsa. Entonces, estamos hablando que el show lo está montando. El ejército del norte ha destruido tres objetos distintos aproximadamente una semana después de derribar lo que fue el globo aerostático chino que habría sobrevolado parte del país durante unos días. Según Washington, se trata de una aeronave espía. Acusaciones que Pekín citando la naturaleza civil de el objeto y entonces Edward Snowden en las últimas horas sale y desmiente la versión por parte del de pentágono por parte del gobierno de Joe Biden acerca de que no descartan que pudiera ser un globo de procedencia extraterrestre y para Snowden simplemente están desviando la atención de todo lo que ha publicado el comunicador Simon Hearst con respecto al Nord Stream lo dejamos hasta acá a ustedes los invitamos a que nos dejen su comentario muchas gracias por estar con nosotros recuerde dejarnos su comentario en la cajita de respuestas si es nuevo, si son nuevos los invitamos a que se suscriban al canal a que activen la campanita roja de notificaciones un abrazo, gracias a todos ustedes por su apoyo con nuestro canal y nos escuchamos en el próximo contenido